Vamos a comenzar a usar Python una vez que lo tenemos instalado en nuestro computador. En caso de que estén trabajando con Windows, van a buscar en inicio Python 3. En mi caso es 3.8, la versión que, que instalé. La, la última que hay a día de hoy. Pero mientras sea Python 3, después el número que sigue, no importa. Y van a buscar la opción que se llama idle. Voy a, voy a volver a escribir, perdón. Un resultado que dice idle Python 3.8 en mi caso. Van a abrir el idle y van a notar que se abre un programa eh, que tiene una interfaz muy sencilla. Es básicamente como una gran hoja en blanco. Es este programa que se abre lo vamos a llamar Intérprete de Python y nos va a permitir probar cómo responde Python ante eh, determinadas órdenes. No vamos a usar el intérprete para escribir programas extensos aquí dentro porque el intérprete solamente permite recibir una orden y la ejecuta. Una orden y la ejecuta. No podemos escribir múltiples órdenes. Pero sí lo vamos a usar en un principio para ver cómo nos responde ante determinados casos. Vamos a aprovecharlo al intérprete para conocer los símbolos que vamos a usar para hacer operaciones matemáticas básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Me pongo dentro del idle y escribo. Para sumar vamos a usar el símbolo de suma, igual que en la matemática, que en la matemática convencional, por ejemplo 3 más 5, le doy Enter. Y el intérprete me devuelve 8. Para restar, voy a usar el símbolo de la sustracción, igual acá en la matemática convencional, signo de la resta. Por ejemplo, 3, perdón, eh, 7 menos 9, enter, y me devuelve menos 2. En el caso de la multiplicación, el símbolo que vamos a usar es el asterisco. Vamos a colocar un factor, asterisco y el segundo factor. Por ejemplo, 3 por 8. Doy enter, 24. Fíjense que puedo encadenar múltiples eh, o varias multiplicaciones, una después de la otra, sin ningún inconveniente. Por ejemplo, 3 por 2, por 2. 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12. Yo le doy Enter, me devuelve 12. Por último, para multiplicar, vamos a usar el símbolo de una barra eh, de una barra inclinada. Vamos a colocar el dividendo barra y luego el divisor. Por ejemplo, 10 dividido 2, Enter, y el resultado es 5. En este caso devuelve 5,0. En el caso de que la división no sea exacta, no vamos a tener ningún inconveniente, porque la división va a devolver los números decimales que corresponden. Por ejemplo, 5 dividido 4, Enter, y me devuelve 1,25. Bien, aquí aprendimos los símbolos básicos para los cálculos aritméticos elementales. En Python, la suma, el signo más, la resta, el signo menos, la multiplicación, un asterisco, la división, una barra inclinada. Pero como dije, los programas no los vamos a escribir directamente acá, sino que los vamos a hacer en otro lugar, para luego poder ejecutarlos. Para escribir un nuevo programa, lo primero que vamos a hacer es clic en el menú File, y luego New File. Se va a abrir una hoja en blanco muy parecida al bloque de notas va a ser acá donde vamos a escribir nuestras órdenes o nuestras instrucciones para que luego nuestro programa python lo ejecute y lo lleve a cabo en el siguiente video vamos a aprender a hacer un programa que pida al usuario dos números y devuelva la suma y la resta de esos dos números